educar el criterio hay que empezar a tomarlo muy en cuenta es educar el espíritu con mucha frecuencia hablamos de educación pero hablamos de una, una educación que se le ha llamado últimamente una ingeniería de la conducta o educación de lo periférico una educación muy Claro, les enseñamos matemáticas, inglés, geografía, historia, computación, etc. Todo eso es muy útil, muy importante, pero es prepararlos para el trabajo como si el alumno o como el hijo fuese únicamente un mecanismo productor de riqueza, ordinariamente productor de riqueza para otros, no para sí mismo. En cambio, hay otra educación que es más al espíritu, que va más dentro, más adentro. Me gusta platicar una anécdota que me impresionó mucho cuando la leí, no cuando la oí, porque se refiere a Santo Tomás, ah, perdón, a San Agustín, y yo soy muy posterior a San Agustín. Está San Agustín dialogando con uno de sus discípulos con Ponticiano y le dice, ¿te has dado cuenta de que la característica más importante de los valores, él no usa la palabra valores, en su época no se hablaba así? él habla de los bienes aquí en este momento lo voy a utilizar como si fueran, que no lo son como si fueran sinónimos le dice, te has dado cuenta que la principal característica de los bienes y de los valores es que producen una gran alegría cuando se entra en contacto con ellos y Pontigiano le dice pues creo que tienes toda la razón por eso los valoramos, porque producen alegría, nos gusta conseguir los valores, el valor que sea y dice San Agustín, ¿y te has dado cuenta que no hay en el ámbito natural ningún valor superior al ser humano? Dice, pues tienes toda la razón. Es innegable que el valor, que el bien más grande que hay en el ámbito natural es el ser humano. Dice, entonces, estar con seres humanos en la familia, en la escuela, en la sociedad, tendría que ser nuestra primera y más grande alegría el alumno, pues sí, tienes toda la razón esa debería ser nuestra principal alegría, si estar con seres humanos no nos produce esa alegría, es que algo nos pasa a nuestro criterio algo le pasa a nuestro espíritu y dice, y te has dado cuenta que cuando descubres algo muy valioso muy bello muy valioso, por su belleza por su valor histórico, por su valor científico, técnico cualquier tipo de valor cuando te encuentras con aquello, cuando lo descubres por primera vez, te produce una alegría tan grande y tan profunda que te quedas como demudado. Yo me imagino como cuando vemos por primera vez el mar, soy de Monterrey, conocí el mar a los 15 años, y dije, y, y dije como dijo mi tía Conchita cuando lo vio por primera vez, ¡qué marón! Pues, ¿qué marón? Este... Cuando uno conoce por primera vez el mar, además de que ya no volvemos a ser los mismos, de veras que nos da una alegría tan profunda, ¡Qué bonito, qué bonito, Dice Ponticiano, el alumno de San Agustín, dice, tienes toda la razón. Esa es la alegría mayor que podemos tener, descubrir lo valioso del mundo. Le dice, no, todavía hay otra alegría mayor, dice San Agustín. ¿Cuál? No sé cuál puede ser. Dice, ¿no te ha pasado que cuando descubres todas esas bellezas, Todas esas cosas tan interesantes y tan valiosas. Lo primero que piensas es, esto es tan bonito, tan interesante, tan valioso, que cómo me gustaría que lo conociera alguien a quien tú quieres. Y entonces tu alegría no es estar contemplando aquellas maravillas, sino el rostro embelezado y agradecido de ese a quien tú quieres. Dice San Agustín, pues esa es la esencia de la educación. Y descubriendo cosas valiosas, cosas bellas, cosas verdaderas, y mostrárselas a quien tú quieres, ese es el secreto, la esencia de la educación, que es tanto como decir, es educar el criterio, enseñarlos a ver la belleza que hay en el mundo, la verdad que Dios puso en las cosas, podemos decir la naturaleza, como le llama don Marcelino Menéndez y Pelayo, esa gran ministra de Dios, las cosas verdaderas, las cosas bellas, las cosas buenas que hay en el mundo. Eso es ir formando poco a poco el criterio, es educar el criterio, es educar el espíritu. Eso el artista puso ahí, el artista soy yo. Puso ahí un árbol, yo no sé siquiera si sea un árbol frutal, no tengo ni idea. Porque dice, nos decía el profesor Garrison en la Universidad de Harvard, nos decía él, este, si queremos que un árbol, piensen en sus alumnos, piensen en sus hijos o en uno mismo, en ustedes mismos Si queremos que un árbol dé más y mejores frutos de los que acostumbra Poco podemos hacerle, o mejor dicho, nada podemos hacerle a las ramas, a las hojas, al tronco Lo que hay que hacer es ir a la raíz, remover, humedecer desde la raíz, porque es de la raíz desde donde viene toda la lozanía, todo el vigor, toda la fuerza, toda la fecundidad del árbol. Dice, así es el ser humano. Toda la fuerza del ser humano, la lozanía, el vigor, la fecundidad, viene desde la raíz y la raíz del actor humano es el espíritu. Esa inteligencia para descubrir los valores que hay en el mundo, los bienes que hay en el mundo y esa voluntad como la fuerza que nos mueve a conseguir lo bueno y entre lo bueno lo mejor, es la libertad, la libertad, el criterio, la felicidad están totalmente unidos, a esto conduce la formación del criterio, dice Diógenes, Diógenes Laércio un criterio sabio sirve de guía en la juventud, alegría en los viejos, de riqueza a los pobres y de sabiduría a los ricos y dice Antonio Maura formar el criterio es preparar a la persona para hacer buen uso de su vida para vivir bien lo cual quiere decir que es prepararle para su propia felicidad hace un momento se habló mucho de la vida dignamente lograda pues esto es únicamente se consigue mediante un criterio bien formado dice Jaime Valdés, la capacidad de juzgar valorativamente las cosas, las situaciones y las acciones, es decir el criterio es condición necesaria para que una vida sea realmente humana, los aztecas nuestros aztecas llamaban al educador, padre, madre o maestro maestra, le llamaban temactiani que se traduce como formador de rostros de caracteres, de personalidades, y el primer criterio, el primer consejo que le daban al Tematiani con respecto al alumno era enséñale a, su, a humanizar su querer, que quiera, que quiera mucho, que sea ambicioso, pero que quiera humanamente, es decir, inteligente y libremente.